Bueno, desde que, llegado, desde que llegó eso de las 7 a 7 y media empezó el mal olor, y el mal olor, y los muchachos con esa garabía y garabía, pero no pensaban no, que iban a llegar a tanto, usted ve. Entonces ya usted sabe, se nos pusieron estos muchachos a vomitar y mareados, no tuvimos más solución que coger para acá para a darle los primeros auxilios. ¿Y esto había ocurrido en otra ocasión? Sí, ha ocurrido en otra ocasión. Como cuatro veces había ocurrido. Te pongan carta en el asunto, porque según el propietario, él le ha dicho al, al, al encargado que, que no tire veneno cuando estemos dando clase, pero él no ha, ha captado a eso. Cuando llegamos, los niños siempre pasan al área a jugar y comenzaron a marearse. Y comenzó a vomitar un niño que está aquí, o Ali, se llama Ali. Comenzó a vomitar y, y ya comenzó, a comenzamos a investigar a ver qué había pasado a, a que estaban comidando, cuántos intoxicados. Ahí ¿Eh? tres niños y una señora de 66 años, que es profesora, maestro. Thank uh you. -huh.